Hey, bienvenidos a Clásimes. En este video te voy a mostrar los swatches de mi nueva paleta de Sleek Eye Divine All So Special. También me hice un look con esta paleta y te mostraré algunas imágenes de cuando me maquillé. Esta es una paletita en tonos muy naturales, cuesta entre 8 y 10 euros. Tiene un par de tonos salmón, rosaditos, creo que es apta para cualquier color de piel. Bow es un beige cremita, mate. Organza es un tono, bueno, es casi rosadito, pero es un rosado bien cálido, es casi naranjita y es metálico. Rosadito en el... Ribbon es un color salmón precioso mate Gift Basket es un marrón con brillito metálico Glitz es un verde oscuro metálico. Celebrate es un color vino con brillito metálico. Noir es un negro mate súper pigmentado. Wrapped Up es un marrón cálido mate. Boxed es un marrón frío mate, de Mail es un beige preciosísimo, color piel mate, muy pigmentado. Gato es un rosado frío bien mmm, brillante. Las sombras que tienen brillo de esta paleta son un, tienen un brillo metálico, no es glitter en sí. Pamper es una especie también de salmón pero súper clarito. Déjame en los comentarios qué color de sombra te gustó más y si tienes alguna sombra de la línea iDivine de Slick. Espero que les haya encantado este video. Si es así, regálame un like y suscríbete a ClassyMes. Y te veo pronto en un próximo video. Chao.